una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. Desde que estaba en el colegio tuve clara dos cosas, la primera iba a estudiar negocios internacionales en una prestigiosa universidad, y la segunda es por determinar mi carrera iba a trabajar en una multinacional, iba a viajar, iba a poder comprar mi apartamento de soltera, iba a ser una respetada ejecutiva, ah, y claro está, iba a estar soltera, pero se presentaron pequeños inconvenientes que al final nunca tuve en cuenta. ¿Calme? ¿Quieres que me calme, por favor, Franco? Hace dos meses nos graduamos de la universidad, acabamos de recibir nuestros diplomas. Me acaban de llamar a obtener el mejor, el mejor empleo en vivienda multinacional. ¿Quieres que me calme? Mira, dos meses. No pienses que es mi vida, mi carrera, mi oficina. Hija, ¿y al fin cómo le fue la entrevista? No, mamá, pues lo mismo que las demás entrevistas, me iban a llamar, pero pues, no sé, Espera. No sé, no sé lo que me han dicho entonces. Su mamá y yo ya cumplimos nuestra parte, ya pagamos todo su estudio, ya es hora que ella y yo empecemos a disfrutar los años que nos quedan. Así que por favor, busque su rumbo, ubíquese, viva su vida, ya es todo profesional. Pero tranquilos, no todos corren con la misma suerte. Los Profesionales, la nueva serie que te cautivará. Espérala muy pronto, solo por nuestro canal.